La localidad de Torremocha del Pinar tiene bandera propia. Desde este pasado sábado, con presencia de Ángel Canales, el subdelegado de gobierno y una amplia representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Diputación Provincial, se cuenta con esta bandera. Entonces, eh, pues ha, ha sido un poco así y lo hemos conseguido, pues bueno, eh, orgulloso y orgulloso de que estéis todos de todo ello, por supuesto, y ya tenemos y podemos presumir un poco también y compararnos con los demás. Yo solamente quería aprovechar la ocasión, pues ya en primer lugar decir que me siento muy honrado de, de acompañaros en el día de hoy Te dar las gracias al alcalde por invitarme, porque es un pequeño gesto, es una bandera, es un escudo, es un pequeño símbolo, pero yo creo que es un momento histórico para Torremocha de Pinar y claro, la historia se construye a base de pequeños hechos. Evidentemente a nivel nacional no va a tener una repercusión histórica esta bandera, pero estoy seguro que este día va a quedar en la anales de la historia de Torremocha y de haber sido partícipe, estar en el balcón poniendo la bandera, me parece que es algo para mí. Muy importante. Así que muy agradecido al alcalde, a todos los vecinos que estáis en este momento histórico y reconocer pues esta, esto que nos caracteriza, los municipios de, de Guadalajara, que somos tantos y aunque seamos tan pequeños, todos muy guerreros, muy orgullosos de tener esa señal de identidad propia con nuestro municipio. Por eso no desaparecen, por eso se mantienen vivos, aunque sea con, con poca gente, pero con, mucha, con mucho carácter y, y mucha fuerza. Y nada, a seguir así.